mis queridos amigos, muy buenas noches, muy buenas noches a todos eh, Bien, pues en, este, en esta ocasión pues vamos a configurar dos antenas eh, In M5 eh, de 23DBI eh, de la marca Ubiquiti Esto es para hacer un enlace punto a punto de eh, un amigo que se encuentra en San Miguel de Allende, Guanajuato y bueno, pues él nos compró estas dos antenas para hacer un enlace punto a punto a una distancia de 900 metros. Nos encargó que lo configuráramos y que se lo mandáramos ya configurado, eh, ya con sus cables, su router y bueno, ya listo para ponerlo y echarlo a andar. ¿Vale? Entonces, en esta ocasión ya yo tengo conectados las dos antenas, una de este lado y la otra de este lado. ¿Vale? Eh, vamos a entrar a configuración inicial, eh, cuento con Windows 11, eh, no sé si pueden ver la pantalla, vamos a entrar en la configuración de, de red de internet, configuración de red de internet, aquí lo tenemos, para, para Windows 11 nos vamos a ir en la parte de abajo donde dice configuración avanzada, configuración de red avanzada, le damos clic y nuevamente nos vamos hasta abajo donde dice opciones de, de, del adaptador de red, damos clic nuevamente y nos vamos ahora sí que en la parte del de, eh, icono de eh, Ethernet para cableado le damos clic derecho, vamos a darle en propiedades eh, <coughs> perdonen, eh, ando un poquito malito si me escuchan así mormado o algo así con pequeño sonido pues en la nariz pues es por, por la gripa, no eh, la alergia bien, eh, clic derecho entonces, propiedades nos vamos a protocolo de internet versión 4. Le damos propiedades y le vamos a ponerle. Dice aquí usar la siguiente dirección IP. Vamos a poner una, una IP de, que esté dentro del rango de la, de la antena. En este caso, yo voy a poner 192.168.1.100. Están dentro del rango de la antena, es la 192.168.1.20. Vale. Eh, Bien, una vez eh, puestos estos datos, vamos a darle en aceptar, vamos a cerrar y aquí va a aparecer eh, ya sea red 5, eh, eh, red 6, bueno, dependiendo. Eh, yo como lo tengo conectado ya directamente a un switch por ahí, pero bueno, eh, las antenas pues tienen que ir conectado directamente a la computadora, a la entrada de red de nuestra laptop o PC, se conecta al POE. Eh, sale un cable del eh, inyector PoE hacia la antena para que la, la alimente de energía. Y la otra salida del PoE que dice LAN, eso va conectado a la computadora o a la PC. ¿vale? Una vez conectado el cable, configurado esta opción como ya les mencioné. Bien, ya haciendo estos pasos, eh, vamos a minimizar esto. Voy a cerrar esto. Y nos vamos a ir a una pestaña de... Eh, Google, eh, Internet, cualquier explorador vamos a poner las, la dirección de la antena que es la 192.168.1.20 y pues vamos a esperar que se eh, inicie eh, prenda eh, totalmente la antena vamos a poner aquí eh, el nombre por default de las antenas Lightbeam M5 eh, pues es la VNT en minúscula en usuario y contraseña, ¿vale? Después vamos a seleccionar lo que es el, el país. En este caso es México, donde estamos. Vamos a seleccionar el idioma español. Bueno, nuevamente vamos a seleccionar allí el usuario y contraseña, ¿no? Porque ahora sí que se refrescó. Bien, ponemos usuario y contraseña, México, español y, y aceptamos los términos de uso. Y le vamos a dar aquí donde dice iniciar sesión. ¿Vale? Esta primera antena que vamos a estar configurando, en este momento vamos a configurarlo en el modo punto de acceso. ¿Vale? Entonces vamos a darle tiempo. Perfecto, ya estamos dentro de la configuración de la primera antena. Vamos a, irlo, vamos a irnos aquí donde dice System, eh, vamos a ponerle el, la zona horaria, vamos a activar el, la fecha de inicio de configuración, 16, estamos a 16, ya 17 estamos, pero vamos a ponerla a 16, vamos a ponerle aquí, eh, vamos a ponerle en mayúscula. Punto de acceso, guión 1, para identificarlo, ¿vale? Y bueno, vale, perfecto. Eh, la versión del firmware es la versión 6.2, no la vamos a actualizar. Vamos a quitarle aquí el, la opción de buscar actualización. Bueno, ya lo nombramos aquí, vamos a aplicar cambios. Y como es la primera vez que estamos aplicando cambios, nos va a pedir que actualicemos el, ¿cómo se llama? el nombre de usuario y password, el usuario va a ser lo mismo y el, el password voy a ponerle a otra y bueno, vamos a entrar en cambiar a ver vamos a ver aquí, creo que lo estoy poniendo en mayúscula Sí, me parece que es mayúscula que le estoy poniendo, por eso no, no, no me la acepto. Bien, perfecto, le aplicamos, le damos a aplicar. Vamos a esperar que se reinicie. Cada, eh, eh, cada parámetro que modificamos, cada eh, cosa que le ponemos aquí, le damos cambiar, siempre nos va a eh, reiniciar la antena, ¿no? Siempre es un reinicio y bueno vuelve a su estado normal vamos a esperar que se reinicie y vuelva nuevamente no andamos un poquito mal, mil disculpas por ahí bueno aquí ya se nos puso otra vez ya nos inicializó vamos a poner los datos de usuario y contraseña iniciamos sesión y vamos a irnos en la parte de a ver vamos a ir primero en la parte de ajuste de airmax, ¿vale? vamos a ponerle, eh, como va a estar muy cerca aquí el, el asunto de, de estas antenas, vamos a ponerla, voy a ponerle medio, ¿vale? para que igual, eh, pues como van a estar muy cerca las antenas de menos de 700 metros, 900, perdón, pues va a estar muy cerca, ¿no? pero igual vamos a ponerle en alta, eh, aquí vamos a aplicar el cambio. Y bueno, eh, en la potencia de la antena, ya que cuando esté configurada, vamos a bajarla un poco para que igual eh, la radiación de la antena punta de acceso pues no afecte a la antena cliente. Entonces, de los dos lados vamos a bajar la potencia para que igual no emitan mucho ruido. Y bueno, bien, perfecto. Vamos a darle aquí en refrescar tantito. Vamos a ver si ya ya se inicializó ok, perfecto vamos a irnos aquí donde dice la pestaña de network vamos a quitarle aquí el, el IP versión 6 no lo vamos a ocupar eh, en modo máscara de red vamos a ponerle modo puente no vamos a usar esto ni en rotador ni en rotador, entonces vamos a poner en modo puente para que todo sea transparente, vale eh, y bueno aquí en modo de configuración simple no vamos a ponerle una dirección IP eh, estática que esté dentro del rango de eh, nuestra red en este caso va a ser una red interna de Telmex entonces vamos a ponerle eh, 200 y la otra la vamos a poner en 201, la de modo cliente en la puerta de enlace vamos a ponerla en 255 Creo que esa es la dirección IP de, de la red que vamos a conectarla. Los DNS de Google. Ya le cambiamos una dirección IP. Entonces la dirección IP de la antena ya va a ser la 200, terminación 200. Con esa dirección vamos a entrar nuevamente ahorita. Una vez que apliquemos los cambios. Y bueno, esta es la puerta de enlace que vamos a utilizar para nuestro enlace. ¿Vale? bien, perfecto, vamos a aplicar el cambio la aplicamos nuevamente y bueno, vamos a irnos en la parte de de nuestro adaptador vamos a darle aquí en protocolo versión 4 propiedades y vamos a cambiarla de 200, Esa es la dirección IP de nuestra antena que va a tomar vale Aplicamos, cerramos Y bueno, ahorita que lo identifique, aquí está Perfecto Es lo que le decía, cuando se eh, identifica la red de la antena, la IP Le pone el número de, de la red, ¿no? Bien, perfecto A todas las las antenas le va a aparecer esto En caso de que ustedes tengan un antivirus va a aparecer como esto que tenemos aquí en Carpesky Lo detecta a veces uno aparece aquí este, página no, no autorizada o algo así. Eh, no se espante, no pasa nada. Vamos a dar aquí donde dice mostrar. Y, y aquí estamos viendo que estamos eh, queriendo entrar a la dirección IP de la antena que ya eh, fue modificada. Y nos vamos aquí donde dice comprendo, comprendo los riesgos y deseo continuar. No hay bronca, ¿no? Porque no estamos entrando a en una página que sea vulnerable a virus, ¿no? Entonces le damos en... Deseo continuar, le damos aquí en sí, para que nos dé permiso y entrar a, a la página de inicio de nuestra antena. Metemos los datos, BNT, ok, le damos iniciar. Y pues ya estamos terminando con la configuración, simplemente ahora nos vamos a ir a donde dice Wireless. Y en modo inalámbrico vamos a ponerlo en modo punto de acceso, que esta antena va a ser la que va a emitir la señal para que la capte eh, la antena en modo cliente. Vamos a activar en modo transparente, puente transparente. Y le vamos a poner aquí un nombre de red, que como eh, vamos a localizarlo al momento de hacer un escáner de, de frecuencias. Vamos a ponerle aquí, eh, punto, no, vamos a ponerle aquí, acceso a internet así vamos a ponerla acceso a acceso a internet bien vamos a dejarle así el nombre eh, vamos a dejarla en en la frecuencia 40 40 para que eh, este en este caso como va a estar muy cerca pues eh, vamos a poner vamos a abrir el ancho de banda no para que igual el cliente creo que me parece que va a pasar 10 megas por esta por esta antena entonces no vamos a limitarlo no como está cerca pues vamos a ponerle aquí para que abra un poco el ancho de banda del ancho de canal para que no haya problema y pase las la eh, la señal no la, los megas que él necesita y en otros casos pues se configuran de acuerdo a la distancia perfecto la lista de frecuencia vamos a a poner una eh, vamos a poner esta que es la 5785 muchas de las veces han, hemos utilizado esta si se nota aquí eh, tenemos muy poca frecuencia esto es porque el firmware de la antena es muy. es un poquito antigua no se ha actualizado, entonces. por eso no. no este. aparece más frecuencia, ¿no? Pero bueno, como es una zona rural y no hay. Eh, otra antena que cause la interferencia, pues vamos. con esta nos sirve, ¿no? Perfecto. Bien, entonces el ancho de canal 40, la frecuencia 57,85. Y bueno, también por aquí. Me parece que tenemos algunas otras frecuencias, pero bueno, ya estamos aquí seleccionando la frecuencia específica. Entonces, eh, la dejamos así, con esa frecuencia. Eh, la potencia que estamos configurando, ahorita vamos a bajarla a 3, para que no afecte la radiación de, de este punto de acceso al, al modo cliente, la antena modo cliente, para que podemos, podamos configurarlo bien, ¿no? Y vamos a dejarlos en 3DBI. Ahorita que ya terminemos de configurarla, vamos a subirla toda. Eh, en este módulo de velocidad vamos a dejarlo predeterminado. Está al máximo. Y en tipo de seguridad vamos a ponerla WPA2AS PSK. Y vamos a poner una contraseña. Eh, en este caso vamos a utilizar. Bien, eh, una vez que ya estamos, eh, tenemos configurado todo, el nombre de la red, frecuencia, el ancho de canal, la potencia y la, la, la clave de seguridad, ¿vale? le vamos a aplicar. Que dice aquí: introduzca la lista de frecuencia. Ok, me parece que está pidiendo que seleccionemos la frecuencia a utilizar porque ya activamos la, lo que es la lista de frecuencia. Podemos hacer esto y le damos a aplicar y bueno, prácticamente quedaría en esta. no Vamos a aplicar y esperamos que se eh, inicialice la, la antena y bueno, ya con esto tenemos listo eh, la configuración para proceder a configurar la antena en modo cliente. Perfecto, y aquí ya inició. Vamos a checar nada más los datos que configuramos. Y bueno, ahí está todo. ¿no? Perfecto. Bien, pues vamos a proceder a configurar la otra antena, la segunda antena, para que se conecte. Mira, aquí apareció otro, otra opción. Vamos a activar este de Air Max. Aplica el cambio. El Air Max nos sirve para hacer un buen enlace, una para eh, aprovechar la, al máximo la calidad de la señal de nuestra antena. Entonces, lo conveniente pues, es activar el Air Max. Perfecto. Vamos a esperar que se inicialice porque en todas las aplicaciones, los. Los cambios, de, los cambios que recibe la antena, pues hay que aplicarle todo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Eh, activado el AirMax y, bueno, también aquí dice activado, ¿vale? Entonces, esta eh, antena, pues ya está configurada. Eh, voy a conectar lo que es la otra antena que tenemos de este lado para proceder a hacer el enlace, ¿vale? Entonces, este la antena ya está conectado a un switch con internet y bueno, vamos a proceder a conectarnos con, con el cable de nuestra antena que vamos a configurar en modo cliente y bueno, nuevamente pues vamos a irnos a una ventana diferente, voy a abrir lo que es el conexiones de red del adaptador Voy a dar clic derecho, propiedades, eh, protocolo de internet versión 4, propiedades, y voy a modificar aquí, ¿no? Voy a ponerle 20 porque es la, una antena nueva. Por default las antenas son terminación 20, ¿vale? Entonces le vamos a aceptar, cerrar, y bueno, aquí ya nos detectó, ¿no? Perfecto, vamos a minimizar esto, vamos a entrar a la dirección IP de nuestra antena, en modo cliente, que es la terminación 20, y bueno, pues aquí nos pide que eh, mostremos y continuemos, ¿vale? Como ya les había comentado hace rato. damos en continuar, damos en sí. Perfecto, vamos a seleccionar primero nuestro país. Eh, bien, aquí hay un dato importante. Eh, cuando nosotros seleccionamos eh, un país... Eh, la norma de cada país, pues, es estar restringido por los, las radiofrecuencias, ¿no? Entonces, este, pues, ya vimos hace rato que en México es, aparecía muy poca frecuencia, y bueno, en este caso, eh, nada más para mostrarles, ¿no? nada más para mostrarles ahorita, voy a seleccionar lo que es eh, Estados Unidos, bien, y bueno, eh, el idioma español, voy a Ingresar los datos de usuario y contraseña. Vamos a iniciar sesión. Y ahorita les muestro eh, las frecuencias que ya... Aparecen más frecuencias ¿no? en, en el país de Estados Unidos. Vamos a subirle la prioridad de Air Max, Vamos a aplicar. Vamos a cambiar nuestra, nuestra contraseña de eh, de inicio de sesión perfecto. Le vamos a aplicar como siempre. La primera vez que nosotros hacemos un cambio, nos pide que cambiemos el usuario y contraseña. Vale, entonces ya aplicamos los cambios. Vamos a irnos en System. Bueno, vamos a esperar a que se reinicie para poder continuar perfecto, ya se inicializó, vamos a poder ingresar nuevamente, vamos a poner esta antena que diga eh, cliente, vale, eh, vamos a darle aquí, en la zona horaria, vamos a activar la fecha de inicio, bueno aquí aparece el 17, vamos a activar el 16 como la anterior antena, vamos a desactivar la actualización automática, o, sí, vamos a desactivar para que no busque actualizaciones, ¿vale? caso que nosotros, nosotros queramos actualizarla, pues vamos a seleccionar el archivo, y cargamos el archivo, y le damos a actualizar, vale, le damos cambiar, aplicar, y vamos a esperar que se inicie la antena, porque cada cambio que hacemos se reinicia, perfecto, ya eh, pues nuevamente ya se inició, vamos a dar aquí en avance, bueno nos pide otra vez que iniciemos, otra vez que metamos los datos, ok, aquí estamos metiendo los datos mal, son minúsculas, no mayúsculas, perfecto, aquí no se modifica nada, vamos a darle aquí en dice network, en network igual nuevo puente, transparente, simple, y bueno, vamos a poner aquí la 201, la anterior era 200. Ahí está. Y esta la vamos a poner 201 para identificarlo, ¿no? Eh, vamos a modificar la puerta de enlace que vamos a utilizar. Vamos a poner los DNS. desactivar la versión IP, versión 6. Y bueno, una vez que hagamos estos cambios, vamos a darle cambiar y aplicar. Perfecto. Vamos a irnos a donde... Aparece nuestra eh, conexión de, del adaptador. Vamos a dar en propiedades. Vamos a cambiarla ahora a nuestra dirección IP actualizada que es la 201. Vale, ahí está perfecto. Vamos a esperar que se inicialice. Ahí está volvemos otra vez a mostrar detalles le, demos, le damos perdón en deseo continuado damos en sí no todos les va a parecer lo mismo ¿eh? Eh, todo es diferente al momento de eh, iniciar sesión o que cambien hagan un cambio no yo como tengo la, eh, el antivirus carpesky por eso lo, lo detecta y, y marca eso ¿no? Bien, perfecto, entonces esto ya está modificado, nuestra dirección IP. Eh, vamos a irnos donde dice WIRL, eh, modo inalámbrico. La de ese rato pusimos en modo punto de acceso, esta la vamos a poner en modo estación, en modo cliente. Activamos el modo puente transparente. Y eh, el ancho de canal que nosotros dejamos en la otra antena es el 40, pero vamos a dejarlo aquí. Auto 2040, ¿vale? Bien, perfecto. Eh, nada más para mostrarle la de ese rato, miren. Aquí código del país, está Estados Unidos. Y nada más para que se den una idea, vamos a activar la lista de frecuencias. Y vamos a darle aquí donde dice modificar. Y fíjense bien. Tenemos más frecuencia, ¿sale? Esta es la la opción de, de ponerle en un país diferente porque tiene más frecuencia, hay unas pues, que tienen restricciones de frecuencia entonces la frecuencia que estamos utilizando la otra antena vamos a seleccionarla automático para que la detecte tenemos la opción de seleccionar todas pero pues va a estar buscando la frecuencia hasta que encuentre la frecuencia eh, que le pusimos a la otra y se va a conectar mejor le ponemos directamente la frecuencia a utilizar, le vamos a aplicar y vamos a bajar la, la potencia a 3 a 3 para que no vaya a eh, afectar el, la radiación de la, la otra antena bien hacemos estos cambios del de, ancho de canal seleccionamos frecuencia y seleccionamos bajamos la potencia con estos cambios antes de irnos a buscar la red vale hacemos primero esos cambios que ya eh, sabemos modo estación la frecuencia potencia y bueno vamos a darle en, aplicar los cambios primero Espero que no se estén confundiendo. Estamos eh, aclarando las, los pasos a seguir. Bien, le vamos a aplicar. Y vamos a esperar que se inicialice. Cada cambio que nosotros hacemos, la antena se reinicia. Eso es para que todo salga bien. Y bien, pues adelantando un poco antes de terminar este video, pues ahí... Eh, en la descripción de este video vamos a dejar un enlace al WhatsApp, donde ustedes pueden consultar eh, o preguntar por eh, alguna información, algún eh, caso muy sencillo. Eh, damos soporte técnico vía remota, eh, asesoría técnica, tiene algún costo, dependiendo a lo que se vaya a hacer, a configurar, y bueno... Mmm, si es una pregunta muy sencilla, pues la podemos eh, contestar sin ningún problema. No, no tiene costo. Pero si ya entran en detalles y preguntas y preguntas y preguntas, pues ya genera un costo. no Ya es, ya es un soporte técnico o una asesoría técnica eh, como tal. Y pues ya tiene un costo. vale Entonces vamos a seguir con nuestra configuración. Ya fin para finalizar, vamos a irnos a la pestaña de URLs. Y pues aquí ya. Eh, lo único que hace falta pues es eh, irnos aquí donde dice seleccionar y como nosotros ya pusimos el, el nombre de nuestra red ya tenemos aquí, aquí detectó otro porque tenemos una antena por aquí que está emitiendo la señal para fichas, para vouchers, para ventas de internet es, es un, una antena de pruebas, ¿vale? Entonces, como ya eh, les comenté, la frecuencia que nosotros pusimos en la otra antena es la 5785. Ya lo detectamos aquí, automático. Si nosotros seleccionáramos toda la, la, la frecuencia de aquí, eh, pues estaría buscando en todas las frecuencias y tal vez encontraría otras antenas que tal vez tengan una frecuencia. Bien, perfecto. Por ahí se nos fue... Eh, se nos apagó la grabación, ¿no? Se, se, se fue la grabación. No sé si me siguen escuchando todavía. A lo mejor por ahí se, se forzó mucho la cámara. Eh, en la grabación en pantalla y la cámara que está apuntando hacia acá para grabarnos. Eh, bueno, vamos a continuar como les había comentado. Eh, no sé si, si todavía alcanzamos a ver lo que es... Eh, cuando nosotros activamos la lista de frecuencia, pues eh, nosotros eh, al momento de seleccionar lo que es en buscar, pues vamos a encontrar otras, otras redes que están dentro de las frecuencias de la lista de frecuencia seleccionada. Entonces, este, como nada no vamos a seleccionar la frecuencia en específica, ya sabemos la frecuencia. Seleccionamos la frecuencia, le damos a aceptar eh, y le damos aquí en escanear. Y bueno, seleccionamos la red que vamos a conectarnos, que es esa. Y bueno, le damos aquí donde dice bloquear AAP. Bien, y ponemos nuestra contraseña a utilizar. En este caso es de prueba. Bien, perfecto. Ya seleccionamos lo que es la red, frecuencia. Le metemos la contraseña y bueno, le damos en cambiar. Y le vamos a aplicar. Y vamos a irnos donde dice main. ¿Vale? Y vamos a esperar que eh, nuestra antena, entre las dos antenas, eh, se empiecen a comunicar, se empiecen a hablar entre ellos. Una vez que ya entablen en comunicación, ya se entiendan, pues los datos va a aparecer aquí. Como ya eh, en este momento está apareciendo vamos a esperar un ratito más que eh, se pues enlacen bien ¿no? que se comuniquen perfectamente bien, ya debería de estar este enlazado eh, lo que vamos a hacer ahorita es activar eh, el modo automático en la opción de redes para que a ver si así aplica eh, algún cambio y nos dé más datos, vamos a irnos aquí vamos a darle en propiedades protocolo de internet versión 4, propiedades, vamos a ponerle obtener una dirección automáticamente, le damos aplicar, cerrar y vamos a esperar ahora sí a ver si nos da un poquito más de datos para ver si ya contamos con un enlace y ver si ya tenemos algo más. Bien, perfecto. Aquí tenemos un pequeño detalle. Eh, les explico. Eh, como nosotros conectamos estas antenas a una red eh, que no es la de terminación 1.1, es terminación 0.1, entonces vamos a... Modificar esa dirección IP, tal vez ese es el, el caso que nos está ocasionando. A ver. Vamos a detectar primero las antenas, vamos a modificarlas y después regresamos a a ponerlas en su estado normal. Dijimos que esta es la 201. Ahí está. Vamos a entrar a nuestra antena para hacer los cambios. A nuestra antena, eh, vamos a dejarla en 0.201 y aquí vamos a dejarla en 0.1. Esta es la red que estamos utilizando actualmente, pero se va a conectar a la red que eh, mencionamos antes vale, entonces aplicamos esos cambios, aquí, y nos vamos a la otra, para conectarnos a la otra antena, que es la 200, dijimos, sí, 200, ok, vamos a poner aquí la IP200, perdón, 200, vamos a aplicar, Y vamos a conectarnos a la otra antena por cable. Aquí está. Vamos a iniciar sesión. Esto todo puede pasar, ¿eh? Todo puede pasar al momento de estar configurando. Si no tienen los datos específicos eh, de dónde se está eh, enviando las cosas, fíjense bien aquí ya tenemos lo que es antes de modificar, fíjense antes de modificar, ahora sí que la la IP aquí eh, nosotros vemos que en aquí en main ya tenemos un enlace semilla ya tenemos conexión 1 ya tenemos esa conexión tenemos una calidad eh, de max del 100% y una capacidad del 50% vale eh, ya nos aparece el enlace nada más que aquí quisimos entrar a, a cambiarle la dirección IP de, de, la, de esta antena pero pues ya no es necesario vamos a dejarlo así eh, vamos a regresarnos a lo que es a la otra antena vamos a conectar nuestro cable Y fíjense bien, vamos a activar el modo automático. Ahora sí nos va a detectar lo que es la red. Ahí está. Ahora sí ya nos detectó la red que eh, está emitiendo la otra antena. vaya Entonces, si entramos a la, a la dirección IP de la antena eh, cliente, ya vamos a tener los datos es el único que, detalle que nos estaba barriendo por ahí de ponerle en un rango de, de la dirección IP de, que va a estar conectado a la red en este caso es la red actualmente en la terminación 01 entonces en la pestaña pues de main vemos que tenemos una intensidad de señal de 52 dbm entonces, es una buena señal porque están cercas, ¿no? Aquí a dos metros. Eh, umbral de mínimo de ruido está de 102, muy arriba. Entonces, hay un poquito de ruido aquí en interior del laboratorio. El CCQ está al 99.9. Este es el, lo importante, ¿no? Bueno, este y este, los dos. Pero el más importante es este, ¿Vale? Si el csq llega al 100%, tenemos una calidad y una señal de Internet, tanto de transmisión y recepción, muy buena. Entonces, con estos datos, así tenemos una buena calidad de señal, un buen enlace y, bueno, ¿para qué queremos más? Y estos datos que están aquí, eh, la de arriba calidad de Air Max tiene que estar al 100%, está bien en este número, y la capacidad debe estar en 50, 46 está perfecto, ¿vale? Entonces, este, pues aquí ya está hecho un enlace, ya tenemos un enlace punto a punto que nos va a dar lo que es eh, por la capacidad, la velocidad que nosotros tengamos o que esté pasando ¿no? por aquí. Vamos a hacer una prueba, vamos a entrar a SpeedTex, por aquí SpeedTex, vamos a hacer una prueba de velocidad, vamos a ver cuánto nos está llegando. Como estamos cerca y tenemos un buen enlace, pues va a llegar casi, casi, casi el 100% de nuestra velocidad que tendemos contratado. Tenemos una velocidad de veintitantos. Bueno, está bien, ¿no? Está bien esa, esa velocidad. Quizás lo podemos mejorar más vemos alguna frecuencia, podemos subirla cambiarla, bueno, y es cuestión de buscarla, De ¿No? mientras nos está dando una velocidad de 27.5 de eh, descarga y tenemos de subida 41 ok aquí hay un pequeño eh, error bueno, no es error, sino que aquí eh, las empresas eh, utilizan o eh, como dicen comercializan el, la velocidad a otros clientes a otro rumbo canalizan esta velocidad cuando ya el cliente ya está dormido o ya no o piensa que no lo está utilizando se trata de, de eh, manipular ¿no? la velocidad en, en horas pico no en este caso estamos a las 12 con 30 y tanto. Entonces, a lo mejor ellos tienen programado para que esta velocidad de descarga en las noches, pues, eh, lo deje a medias. Y la de subida, pues, también eh, lo mantenga o lo suba, ¿vale? Pero ya es cuestión ahí de, de las empresas de Internet. Y, bueno, espero no tener problemas, ¿vale? Pero es la realidad. Perfecto. Eh, pues ya, eh, el enlace, pues, ya, ya quedó. Aquí están los datos específicos de nuestra antena, eh, punto de acceso, modo cliente, y bueno, está perfecto. Ahora falta eh, que estas antenas se instalen y, pues, se haga un enlace punto a punto para ver su, su intensidad de señal. Bien, mis queridos amigos, eh, espero que les haya servido y gustado este pequeño video que, pues, estamos grabando para que ustedes eh, se alimenten de la información y pues eh, y sin más que decir le dejamos con este video y pues nuevamente repito eh, vamos a dejar un enlace en la descripción del video, un enlace directamente al whatsapp para que nosotros tengamos una comunicación directa y bueno consulten asesoría eh, ya sea técnica o eh, alguna información muy detallada eh, bueno si necesitan también asistencia técnica vía remota pues también lo podemos dar tiene algún costo tienen algún costo y dependiendo lo que se vaya a hacer pues es el precio bien pues eh, saludos a todos los suscriptores espero no eh, pues no llenarlo, llenarlos de tanta información eh, que no entiendan y bueno este es un enlace muy sencillo nos vemos hasta la próxima chao